Con tus datos, contándonos que quieres participar por los huevos de pascua del programa Y de esa manera ya vas a estar participando Me Encantó, Clarita. Te avisamos que hoy iba a ser un día de propuestas culturales, mm -hmm. de agenda cultural ¿no? Para disfrutar este fin de semana en distintos teatros de nuestra provincia Ya presentamos la propuesta de teatro y ahora sí. vamos a la propuesta musical. musical Del otro lado los vamos a recibir a Javier Malosetti, bajista y Oscar Junta, baterista del conjunto jazzístico UMRG Chicos, bienvenidos, Hola, ¿cómo chicos, están? un gusto Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo Qué alegría. Es, muy bien? bien, un placer enorme charlar con ustedes, chicos. Bueno, se viene con todo este fin de semana, el sábado 9 de abril, con esta propuesta en el Gran Teatro Plaza. Hermoso ni más teatro. ni menos, ¿eh? La verdad que sí, muy felices por estar. ¿Dos carcitos ahí? Sí, claro. Sí, están los dos ¿Están en pantalla. Ambos. ¿Ustedes nos ven? ¿Nos escuchan? Las señales me Sí, ahora sí, perdón, que un poquito tarde. ¿Qué me decía? No, no, que, que justo nos preguntaba Javier si, si, si nos escuchaba bien, pero me parece que Javi no nos está escuchando. Quizás llega con un poco de delay. A ver. Estábamos comentando que se presentan en el Teatro Plaza el próximo 9, este es sábado 9 de abril. Un escucho perfecto, bueno Teatro Plaza, bueno, es el Teatro un es un Plaza evento que, que, evento que, evento que lo conocemos, un evento muy un grande plaza que es Bueno, eh, eh, vamos a tener que conectar a uno de los dos porque se están superponiendo las voces, así que bueno, o seguimos la charla con Javi o con Oscar por separado porque lamentablemente van a, a, a destiempo. ¿Te parece que arranquemos con Javi la charla, Oscar? Quédate en línea y vamos de a uno, charlando de a uno. Dale, perfecto. Javi, ¿todo ok entonces? Muy bien, amiga. La verdad que muy contento de volver a eh, ese teatro tan lindo en Guadalcruz, ¿no es cierto? Sí. Por supuesto. Eh, te atraso ahí frente a la plaza, Me toqué varias veces. Y ahora con esta propuesta, con... Nada menos que con Oscar Junta, nativo ahí, este, coterráneo de todos ustedes, uh -huh. y, y Juan Cruz Durquiza, trompetista, uh -huh. Guillermo Romero en, en el piano, es un cuarteto de músicos de jazz que arrancó en la pandemia con muy poca actividad, ¿no? Los boliches y los lugares de jazz y, y los locales donde podíamos tocar por el aforo permitían 30 personas, entonces tocábamos para 30, para claro. nosotros era tocar en Wembley por las ganas que teníamos, porque veníamos de una cuarentena sin vernos, sin tocar. Claro, exacto. Y bueno, y así comenzó, ¿no? Una cosa con grandes amigos de toda la vida, músicos de jazz, yo los admiro mucho a ellos y es, es hermoso tocar con ellos y los conocemos de toda la vida, ahora, no sé, nos une este proyecto propio que es como un lado B a, a las cuestiones solistas de cada uno también, ¿no? Claro, sin dudas. Un, Cada uno Una cuestión que tenemos ahí. Años. Como una cena, ¿viste? La cena del uh -huh. semanal de amigos, pero ahora, no sé, lo hacemos frente al público. ¿a mí claro, que? presencial, ya no virtual. Exacto. <risa> Y bueno, y sin dudas el jazz es una música que, que nos transporta, ¿no, Javier? Uh -huh. a, a otras épocas, a otros lugares. De cierta manera nos hace sentir como que estamos en una película, pero como en un lugar muy elegante, ¿no? Este, de época. De época, tal cual. Tiene eso está tan bonito y tan atrapante, ¿no? Este género. Sí, bueno. Hay un jazz que remite a todo eso que vos decís y hay otro que es el que tocamos nosotros, que es un poco más furioso. Ajá. Por, y por otros momentos... Tiene un poquito más de eso. Podríamos tocar la mitad de la lista de los temas, lo podríamos tocar en un en este, en un after hour de un hotel. Ponerle con el nudo de la corbata un poquito... Ah, ya, muy bien. Me, gusta, me gusta, ver, La otra mitad es bastante... La otra, hay momentos de gran intensidad también. Muy bien. Donde esos negocios sucios no son posibles. <risa> Me encanta. Bueno, ya lo tenemos a Oscar ahí con nosotros. Lo vamos a, a incluir en nuestra charla para que nos cuente un poquito por dónde va este repertorio, por dónde va la selección de canciones, con qué se va a encontrar Exacto. el público que los vaya a ver este fin de semana al Teatro Plaza. Bueno, tengo algunos problemitas ahí con la comunicación, pero mm. al alcanzo a entender un poquito la, la cuestión. Nosotros estamos Yo, escuchando lado, escuchamos no, perfecto. No. No tuve oportunidad de escuchar lo que dijo Javier, pero eh, creo que vamos a estar de acuerdo. Eh, por mi lado, eh, y como mendocino, les debo decir que estoy muy feliz de poder regresar a, a, a la provincia con, con este grupo que, que me hace tan feliz eh, eh, en todo sentido, tanto musical como humanamente. Para mí es un, un, un episodio muy, muy importante, de hecho, llegar a Mendoza con, con este grupo... Oscar, lamentablemente se nos entrecorta muchísimo la, la comunicación, así que vamos a seguir en diálogo con Javi. No sé si nos alcanzó a escuchar Oscar, pero bueno... Vamos a seguir en diálogo con Javi, porque viste que está esa interferencia, pero bueno, puede pasar, imagínate, estamos total. conectados, el internet no siempre nos juega a favor, así que bueno, le mandamos un beso gigante y ya vamos a, a cortar la comunicación con Oscar. Y, y seguimos con vos, Javi, ¿todo bien por ahí? ¿Nos escuchás? Y los escucho perfecto. ¿No lo escuchaba Oscar recién? ¿Ustedes lo escuchaban? Claro, no, sí, pero muy entrecortado, lamentablemente. Así que por eso que, que decidimos eh, cortar para poder seguir la charla de la mejor manera posible. Bueno, Javi, okay. la pregunta que le habíamos hecho a Oscar, ¿por dónde va a ir este repertorio? ¿Con qué se va a encontrar la gente que vaya a verlos este fin de semana? Eh, bueno, ninguno quiso hacer las cosas que veníamos haciendo con nuestras bandas. Yo, por, por lo menos con la colonia, toco otro... otro Repertorio y otro, otra música pero acá estamos tocando este estilo de jazz este, más acústico eh, y en principio lo que, lo que abordamos fueron los clásicos como Gershwin, hicieron Kern y, y grandes compositores clásicos uh -huh. del género con unos arreglos que hicieron Guillermo y Juan Cruz impresionante y, y algunos otros compositores y ahora eh, empezamos a a sumar eh, composiciones originales. Ah, muy ¿no? bueno, temas, gracias. Otros, está buenísimo. Algunos temas de, de Juan y de Guilla Romero y uh -huh. Oscar también. Así que la idea es grabar pronto para, para tener un material excelente. Sí, editado, no sé, un 40 minutos de música, ponele también, ¿viste? Ajá. En este momento tenemos mucha prisa. Está buenísimo. Javi, lo viste? tuyo eh, sabemos que viene de familia. Bueno, es inevitable mencionarte a, a tu viejo y este gran legado que te dejó y que vos, de cierta manera, estás continuando con, con tu gran talento. Qué sé yo, ¿viste? En mi viejo, sí, la verdad que era increíble y, y dejó así como una escuelita de violeros, muy buenos acá en Buenos Aires, y de muchos músicos que, con los que se juntó, que músicos jóvenes que lo seguían, y no sé, y muy loco porque pasa el tiempo, y ahora yo me encuentro en la misma situación, mi baterista tiene 26 años, soy siempre el más viejo, que siempre fui el, no sé qué pasó, en qué momento se dio vuelta, y... Y nada, y lo entiendo muchas cosas, o sea, como, viste, vas como encontrando más capas, viste, de cosas, de personas que, que ya no están, pero que han sido muy importantes. Sin duda Javi, recién hablabas de volver a los escenarios después de un año de, de virtualidad, de estar todos distanciados, sobre todo ustedes los artistas, desconectados del público, El... en la parte real, estar en un escenario en común. ¿Cómo es esa conexión con el público? Porque cada vez va ganando más adeptos. Este estilo, como vos decías, esta corriente del jazz, ¿cómo lo viven con el público? ¿Cómo es esa conexión? Y entre el público y la música, siempre está todo hermoso. La gente lo, lo disfruta mucho. Eh, no sé, Siempre fue una música de culto, ¿viste? También mm. no, nunca fue en ningún momento de la historia del jazz fue algo demasiado... Eh, popular, claro, ¿viste? Exacto. Tampoco fue una cosa de culto, mm. como una franja alternativa, como muchas otras músicas que no son el mainstream, ¿viste? Entonces, bueno, a partir de esa óptica, yo creo que está pasando por un buen momento, ¿viste? Hay bandas y solistas y se hacen festivales en todas ciudades del país. Mm -hmm, claro. No, sí. toda, todas las ciudades tienen su festival de jazz. San Vicente Exacto. también la tiene. No, ¿cómo se llama? El, el, el, yo toqué en un festival, ¿cómo se llamaba? Bueno, acá en Codejón de... está el San Vicente Jazz Festival, Vicente, que tiene bueno, un, mucha festival fuerza. Que toqué, pero en aparte. Uh -huh, O sea claro. que no es de ahora, ¿viste? Y está buenísimo lo acercar estos la géneros. Fue, uh -huh. lo que hizo la pandemia fue este cancherearnos a los uh -huh. músicos que nos gusta más tocar en vivo. Con los sistemas de grado, O sea, todos grabamos, ¿viste? O hicimos un streaming o, o, o metimos unos temas uh -huh. para... O sea, lo, nos pintó por, el, por activar la creatividad, ¿viste? Pero ahora llegó el momento también de, de tocar en vivo, ¿viste? Y de recuperar algo que extrañamos mucho, nosotros y el público también. Seguro. El bajo es un instrumento clave en el jazz. Seguirle por ahí el ritmo, ¿viste? A veces lo perdés, a veces lo encontrás, pero cuando empiezas a escucharlo no, no podés dejar de es escucharlo. Es como que toma un protagonismo y si lo tenés a mano, tu instrumento, Javi, nos encantaría que nos des como una pequeña demostración de lo que es el bajo en, en este bueno, género. Este es el bajo eléctrico que sí se hace notar. Claro. ¿eh? Eh, porque el que ustedes dicen es el contrabajo quizá que a veces es el instrumento que va. Yo a veces me siento medio colado en la banda, porque ah, yo vengo con este claro y esto, o sea, son clasistas, ¿no? La batería uh -huh. este, el trompetista el, el estilo de piano de Guillermo Romero que es, es como tocar con Vileva para mí uh -huh. este. y, y normalmente en una formación así tocaría un contrabajista, pero bueno claro. quizá también el Digamos, el ítem, el plus que tiene esta banda es que es con este, con bajo eléctrico, Está buenísimo. miren los amigos. Este es claro, Divino, mirá lo que es. espectacular. Sí, pero no sé si se escucha algo. A ver, A ver probamos, ¿Eh? probamos, vemos qué onda. Sí, sí, yo creo que va. Sí, vos mandales, cabrón, vos mandale. ¿Se escucha? Cabre, vos mandale. escucha. Sí. Sí.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 momentos yeah. alcanzamos a escuchar un poquito. Excelente Javi, bueno, se nota ese talento, esa habilidad. Ahí lo tenemos Oscar, con quien lamentablemente no pudimos charlar mucho por la conexión, pero sí le mandamos un beso gigante, le agradecemos por haber estado ahí presente. Sí, este, era, claro. Y bueno, la invitación para todo el público de Mendoza este fin de semana, Teatro Plaza, 9 de abril. Bueno, me imagino que en boletería pueden conseguir las entradas Javi, pero si no, también te va a haber alguna web para comprarlas de manera anticipada, ¿no? Sí. La desconozco, amigos, pero bueno, Entrada web. Entrada web. Entrada web, ahí está. Menos mal este, que lo teníamos. No, no, no, sí, Oscar. Oscar. Lo pueden ver también en las redes, que es fácil encontrarlo. ¿eh? Sí. Muy bien, la excelente. Tarta, este eh, Oscar creo que en su Instagram tiene todo inclusive para entrar a la... Muy bien. Digamos, a la tiquetera electrónica, amigues. Perfecto. Excelente. Entrada web o directamente la boletería del, te, del teatro. Un espectáculo para no perderse. Chicos, abrazo grande y que sea con todos los éxitos. Un placer. Hasta lo la próxima. Gracias. Chau y vemos. Oh, bueno Sería lindo poder tenerlos acá alguna vez Porque viste, esto es lo, sí, lo que tiene la de, de las conexiones, que a veces anda Que a veces no, pero bueno Sin duda son unos talentosos y no queríamos de, eh, Dejar de charlar un ratito con ellos eh, ¿Con qué seguimos ahora? Que corte, ¿ten ¿Tenemos, tenemos... que ir al corte? Ah, dale, perfecto, nueva pausa, ya venimos